y legalización del autocultivo de cannabis para fines medicinales dijimos, queríamos hablar con ellas y las tenemos en este momento en comunicación, en representación de la organización Mamá Cultiva en este caso se encuentra Alejandra de Sousa, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que muy feliz este, al poder compartir sí. eh, después de tantos años de, de lucha bueno, ha empezado a dar fruta, ¿no? Sí, eso decíamos al comienzo, eh, edita, editorializábamos con la noticia, tratábamos de tener una reflexión, eh, imaginábamos, la, la dábamos con alegría, digo, pero qué significa que de golpe, o primero desde la particularidad vamos a lo, a lo genérico, ¿cómo te enteraste vos? Si fue por un mensajito, si fue como nosotros que nos empezamos a pasar la noticia anoche, ¿cómo te enteraste de la noticia? y a través de la organización festejamos este, ¿no? este, este paso importante. ¿Ya sabían antes? ¿Se rumoreaba algo a la noche? Por ejemplo, che, ¿sale esta noche o no? O se, se... Fue sorpresa. Fue sorpresa. Eh, sí, fue sorpresa. fue sorpresa. Fue sorpresa. Bien. ¿Y cuáles fueron las primeras reacciones, las primeras conversaciones eh, ahí entre, entre las madres que se organizan en Mamá Cultiva? y te podés imaginar nuestra alegría de, este, de salir de la clandestinidad y podernos sacar los 15 años de, de prisión que estaban sobre nuestras espaldas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Cómo íbamos a reaccionar. Estamos totalmente felices. Y esto recién comienza, ¿no? ¿Por qué recién comienza? Y porque eh, de ahora en más tenemos que ver todo lo que es eh, cómo hacerlo, ¿no? Cuáles van a ser los requisitos para el registro. Eh, bueno, todo eso, la burocracia que nos hace. Que tienen esperanza sea un poco mejor que hasta ahora la, la ley provincial de la que las venía quejando un poco con respecto a eso, la burocracia y al tramiterío que hay que hacer. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora eh, nos toca ver eh, cómo lo vamos a hacer. Y bueno, todavía los tecnicismos eh, están escritos, no sabemos. El, el constante diálogo, imaginamos, eh, por parte de las funcionarias eh, y ustedes para impulsar y, y llevar adelante esto. Contanos un poco cómo se dan esas conversaciones, esos diálogos. Sí, nosotros formamos parte del Consejo Consultivo, el Honorable Consejo Consultivo para la Reglamentación. Eh, mm -hmm. Estuvimos en, en permanente contacto y fuimos muy escuchados junto con otras organizaciones. Y en este proceso, que, que estuvieron haciendo? Digo charlamos varias veces por eh, conversatorios que ustedes daban eh, de acceso a la comunidad, cómo eh, autocultivar y cómo eh, hacer, digamos, ah. acceder a eso que era tan difícil de otra manera, pero cómo se estuvieron manejando hasta llegar a este momento. Eh, vos me decís, nosotros cómo trabaja la organización. Exactamente. O, eh, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, así de esa manera, en, en organización eh, con Mamá Cultiva y también generando estos lazos con, como decías vos, dialogando con, con las funcionarias. Sí, nosotros eh, en Mamá Cultiva, eh, ahora a partir de la virtualidad, hemos llegado a todo el territorio con nuestros talleres y nuestros espacios de contención y orientación a las familias que han decidido eh, que sumarse eh, a nuestra decisión. De, de cultivar, hacer o sea, cultivo y nuestra propia medicina. Uh -huh. eh, estamos en... a, a su vez, también estamos en contacto eh, con el CONICET, eh, que nos está perfeccionando y ayudando constantemente. Eh, para que todas nuestras eh, preparaciones eh, sean lo más seguras y este, posible. Uh -huh. Estamos en comunicación con Alejandra de Sousa, es mamá eh, integrante de Mamá Cultiva. A Alejandra, de lo que teníamos hasta anoche y lo que tenemos ahora, ¿en qué se avanzó y en qué falta avanzar? Bueno, se avanzó muchísimo, pues bueno, por supuesto, el autocultivo eh, en nuestros hogares el registro para poder eh, anotarse, que no sabemos eh, cómo va a ser y cuáles son los requisitos. Eh, de que se extendieron las patologías, antes solamente sí. estaba para epilepsia ahora dice eh, lo que el médico considere. Eh, también se autorizan los análisis de los preparados. hicimos que eh, va a haber una capacitación en salud eh, para el acompañamiento de familia no que decidan esto, uh -huh. y estamos esperando también la nueva ley nacional que va a regular todas estas cuestiones que preceden, ¿no? ¿Y la, semilla, la semilla, la producción, la comercialización, uh -huh. eso es lo que estamos esperando. Ya que, que esto fue una sorpresa para ustedes como para nosotros también, digo, esos requisitos que faltan definir eh, van a estar eh, en continuo diálogo con ustedes para eh, que obviamente son las expertas y las que saben, para terminar de definirlos, o ustedes esperan que baje la reglamentación directamente? No, no, no, nosotros estamos de, eh, en contacto permanente, uh -huh, uh -huh. Eh, Alejandra. ¿Y qué es lo que falta? Y bueno, digo, lo que, que falta en, en cuestión de que... más allá de estas regulaciones de las que específicas, estamos específicas, uh -huh. digo, ¿alcanza la ley o.? Todavía tenemos que seguir trabajando por reclamar por más. Digo, porque en algún momento también no, se le. Sí, sí, sí, sí, por más. Hay que reclamar por más porque esto es la, regula solamente la ley de, eh, de medicinal. Claro. O sea, de, de todo lo que sea. Eh, como, te, como te puedo decir? Es la ley de investigación medicinal. Uh -huh. Solamente esto regula esto y nos saca a nosotros de la disponibilidad ya tenido. Eh, eh, los 15 años que me en la espalda por cultivar. Claro. Y Solamente esto, o sea, nosotros vamos por mucho más. Específicamente, ¿cuáles son esos puntos? Porque, por ejemplo, desde, bueno, justamente desde Mamá Cultiva también hemos leído su eh, su comunicado, apunta también a una ley más integral que tenga que, que ver y tenga en cuenta todo esto, pero digo, específicamente, ¿qué, ¿qué le sumarían ustedes a todo esto que fueron logrando pasito a pasito y de a poco? y bueno, que sea una ley más eh, abarcativa, ¿no? Uh -huh. eh, ya te digo, eh, con el acceso a, a, ese, a ese rete, las claro. uh, la semillas, eh, las plantas, no? eh, o sea, que se regule todo eso para poder estar más tranquila. O sea, Exacto. Solamente ahora el autocultivo, que bueno, es un gran paso. Sin duda, sin duda. Alejandra, queremos agradecerte la comunicación, celebramos la noticia, estamos contentos, seguramente no va a ser algo de lo que hablemos solamente hoy, vamos a seguir con el tema, vamos a seguir desarrollando y también llega el mensaje claro, dice lo que falta, es que se tiene que legalizar el cultivo para todos eh, eso es lo que falta, algunos mensajes, sin dudas es que tiene que ver también un poco eso, pero bueno, es un buen comienzo como para celebrar, sobre todo para los familiares, digo, los familiares de que, quienes incluso necesitan cannabis medicinal. Alejandra, para cerrar, hace poquito justo un, un oyente mandaba un mensajito y nos preguntaba ¿cómo puedo conseguir el aceite? Ahora lo vamos a conseguir en, en farmacia, seguramente el el con, con el borrar con del el tiempo, pero hoy por hoy ¿dónde podemos conseguir aceite de cannabis? ¿Desde Mamá Cultiva cómo están trabajando con eso? Bueno, nosotros eh, damos todos los medios para que la gente eh, haga su propio cultivo. Uh -huh. Entonces nosotros eh, tenemos un seguimiento eh, con la persona que decida eh, esta eh, metodología. Camina, ¿no? sí. mm -hmm. Entonces se conectan directamente a través de las redes, dicen, eh, quiero eh, me pueden asesorar y ustedes trabajan ahí y asesoran a, a las personas que lo necesitan. Tal cual, es, esa es nuestra función, eh, acompañar y asesorar a las personas para... Eh, eh, ellos fabrican su propia medicina. Recordemos que siempre Mamá Cultiva trabajó desde el acceso a la información, sobre Exacto. todo para llegar a, a lo que tenemos hoy. Así que bueno, Alejandra, celebramos con ustedes. Felicitaciones por este gran trabajo y a ir por más. Saludas Entonces, a las mamás. Tal seis. cual. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Por favor. Hasta luego.